El dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, Siquio NG de la Rosa, lamentó que la huelga sea el único método que el gobierno le deja a la población para que reclame las necesidades del pueblo. Dijo que son justas las demandas exigidas por los convocantes a la huelga para el próximo lunes aquí en San Francisco de Macorís. Todas las reivindicaciones y todas las ofertas que en campaña política eh, se haya hecho, el pueblo tiene derecho a reclamarla y san francisco de Macorís muchos logros que ha obtenido eh, ha sido bajo lucha y protesta eh, es un sistema que cabe dentro de la constitución de la república y, y también eh, de la lucha que deben llevar los movimientos políticos partidos y movimientos y es válido es válido este pero eh, yo creo que por la tranquilidad de, de, del país eh, deben de continuar el diálogo de las negociaciones que se han venido realizando. INTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.